Cada día se producen 11 de estos, pero esta no es la única salida. Se podría haber llamado a un familiar al 024 o se podría haber contactado con un profesional de la salud mental. La pregunta aquí es, ¿se podría haber hecho más? Seguramente sí.